estoy bien nnn gracias cara sonriendo con corazones mirad por ahí mira por ahí julie si tienes algún cofre de street lutz que seguramente hola amorcito cara sonriendo con corazones <risa> me, me habrán quitado el mod pero no mis cartas <risa> el maxi si tengo uno que